soslayar. por técnica que sea una actividad siempre deja un espacio a la consideración ética. ¿no? La claridad en la definición de los riesgos de los conflictos de interés, la adecuada regulación es importantísima, como lo es la transparencia en las agendas, la limitación en la cercanía de los contactos, esta integridad compartida entre los lobistas y los servidores públicos creo que es un pilar esencial en la correcta gestión de la influencia. De ahí, nuevamente, insisto, la importancia de los códigos éticos, la importancia de, del control de los conflictos de interés en todo este ámbito. Y para concluir, el último aspecto es el de la profesionalidad. ¿no? La actividad de lobby creo que es una actividad que se debe profesionalizar. Esto quiere decir que quienes realizan estas actividades Deben ser conscientes de que realizan ¿verdad? un trabajo profesional y, como tal, desarrollan una práctica cooperativa buena para la sociedad, usando el célebre concepto de, de McIntyre. ¿no? Es decir, la profesión cobra todo su sentido porque intenta alcanzar unos bienes específicos, unos bienes internos que son los que justifican su profesión, que son los que dan razón de ser a esa profesión. Y la profesión. De servidor público, obviamente, tenemos unos bienes internos, una razón de ser, que es el servicio al bien común, el servicio al interés general, de acuerdo con una serie de valores. Pues los lobistas también tienen un bien interno, una razón de ser, una profesión que si se hace bien, ayuda a la comunidad. Ayuda a, a que haya mejores argumentos, a que haya mejores deliberaciones, a que haya más igualdad en la toma de decisiones, etcétera siempre y cuando ¿verdad? el sector público, la administración, regule adecuadamente el sistema. En cualquier caso, eh, en los bienes internos de la profesión, la razón de ser lo que la justifica, lo que la hace eh, reconocible y aceptable, tienen que ser sacados a luz, tienen que ser conocidos comprendidos por los profesionales, para que estos a partir de ahí pues de, desentrañen los valores que deben guiar su conducta, los principios que deben guiar su conducta, las normas concretas y desde luego también los hábitos y el carácter que nos ayudará, como decía de la cortina, a llevar adelante todo esto. En suma, ya acabando, no eh, cuando alguien es un verdadero profesional es reconocido, porque profesa bien eh, eh, una actividad y tiene los conocimientos y las habilidades, las capacidades para hacerlo. Sí, pero él, un buen profesional es admirado, creo yo, no solo porque sabe hacer las cosas, sino también porque sabe por qué hace las cosas, eh, para qué hace las cosas. Y yo creo que todos en el sector público... Y también, desde luego, los lobistas tenemos que saber el por qué y la razón última, que no deja de ser, como esta eh, mesa indica, a con, eh, contribuir al bien común, contribuir a la calidad democrática, contribuir a que nuestra sociedad funcione mejor. Entonces, bueno, yo creo que esta mesa y, y acabo es un esfuerzo noble y consistente para tratar de reflexionar sobre el papel de los grupos de interés en una democracia, con, sobre las condiciones para que este papel sea positivo para España y esto implica tratar de alcanzar también por parte de los lobistas y de los grupos de interés los requerimientos propios de una buena actividad profesional, un reconocimiento social, clarificar sus competencias, asumir la complejidad del trabajo, oficializar enseñanzas en esta materia que creo que será muy importante, el control mutuo entre los colegas de la adecuada realización de los trabajos, la generación del código ética, etc. En fin, todo lo que he tratado de, tra de transmitir en esta breve intervención creo que seguro será mejorado en las intervenciones siguientes, pero no puedo dejar de acabar agradeciendo nuevamente la oportunidad que me dais de estar aquí con todos vosotros y de transmitir estas ideas. Muchísimas gracias, profesor Villoria, por su, por su interesantísima intervención. Ojalá tengamos después eh, un breve rato para poderle plantear alguna, alguna cuestión. Paso ahora a presentar a don, a, a don Juli Ponce Solé. Don Juli Ponce Solé es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, en la cual ha desempeñado importantes cargos académicos y actualmente es asimismo codirector de la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. En el ámbito de la administración pública, el profesor Ponce ha desempeñado el cargo de director de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña. Es asimismo mie miembro del European Group of Public Law y del European Network for Housing Research. Es autor de más de una docena de libros y de numerosos artículos. ...en el ámbito del derecho administrativo, en el cual ha tratado muy diversos temas, entre ellos el tema del buen gobierno y de la prevención de la corrupción. Por citar solo algunas de sus obras, eh, señalaré la lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración, la obra en empleo público, derecho a una buena administración e integridad o la relativa a la mejora de la regulación, lobbies y huella normativa". El profesor Ponce es también autor del Manual de Fundamentos del Dread Administrativo y de la Gestión Pública y, al igual que los profesores Villori y Bermúdez, compañeros de mesa, un reconocidísimo experto en materia de grupos de interés. Nuevamente, resulta imposible abarcar el vasto currículum del profesor Ponce, por lo que creo que lo más oportuno es cederle ya la palabra y escuchar sus, sin duda, interesantísimas aportaciones. Cuando quiera, profesor, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la amabilísima presentación y, y muchas felicidades por la organización de este evento. Y el honor es mío poder estar en esta mesa, ¿no? tanto con, compartiéndola con colegas académicos como con personas provenientes de otros ámbitos, todos ellos, eh, en fin, conocedores, eh, muy buenos conocedores de, de la materia. ¿no? Por tanto, a mí humildemente me corresponde... Y más después de haber hablado el maestro, profesor Villoria, me corresponde hacer unas pequeñas reflexiones, eh, manteniéndome dentro de esos 20 minutos. Y como decía un administrativista ilustre, eh, ya fallecido el profesor Eduardo García de Enterría, eh, la gran servidumbre y quizás también... A veces, eh, una buena cualidad del derecho administrativo de los administrativistas es bajar de la metafísica, diríamos, al, al terreno de juego, ¿no? que a veces está embarrado. Intentar que el partido se desarrolle de la mejor manera posible. Y esa va a ser un poco mi enfoque. Yo tenía una pequeña presentación, nada, muy breve, pero para no hacerme tan aburrido, que imagino que puedo compartir. Eh, voy yendo a, a compartir... Ah, estoy, por, supuesto, por supuesto. Creo que, que sí que puedo. Estoy dando por compartir y creo que estaría compartiendo. Es correcto. Sí, sí, sí, sí, sí. sí perfecto. ¿La Pueden ver, sí, perfecto, perfecto. perfecto. muy bien. Pues nada, eh, como les decía, para no para no hacerme tan aburrido, utilizaré nada unas pequeñas slides con algunos documentos y en fin para, para hacerlo un poco más ágil. Eh, se nos pide en esta mesa redonda, dentro de los temas de, de la jornada de hoy, que reflexionemos sobre la contribución de los grupos de interés a la mejora de la calidad democrática de las instituciones públicas. Y ese va a ser un poco el enfoque eh, que yo voy a adoptar aquí. Eh, voy a dividir mi, mi breve intervención en cinco aspectos. Eh, en primer lugar, consideraré algunas cuestiones vinculadas con los grupos de presión y como yo sé que se han tratado ya a lo largo de la mañana algunas de ellas, y acabo de escuchar con atención al profesor Villoria, me voy a concentrar con un aspecto eh, frecuentemente olvidado de los grupos de presión y de su intervención, que es eh, su posible contribución al buen gobierno y hacer efectivo el derecho a una buena administración de los ciudadanos. ¿eh? Eh, Luego, insistiré en la necesidad de, de realizar análisis empíricos, un poco, como decía el profesor García Anterría, bajar de la metafísica y e ir un poquito al barro, ¿no? ¿Qué está pasando exactamente? Yo conozco alguna realidad, sobre todo la comunidad autónoma de la que provengo, la catalana. Es posible que en la primera parte ya se haya expuesto la situación. Yo simplemente me gustaría darles algunos datos empíricos de la situación catalana, porque creo que como sistema decano en el conjunto del Estado de la regulación de lobbies, ya tenemos algunos datos para ver qué está funcionando, qué no está funcionando y qué se podría mejorar en el futuro. Avanzaré a una pequeña reflexión sobre un tema que tampoco se explicita frecuentemente, pero yo creo que es bueno hacerlo, ¿no? que es la cuestión de la negociación de normas en general y de reglamentos en particular, si ello es posible, bajo qué condiciones, si tenemos alguna regulación, si deberíamos tener alguna regulación en el futuro. Y terminaré con algunas reflexiones eh, finales. Bien, con este plan en la cabeza, mmm, sabemos que los lobbies tienen que ver, y se ha mencionado, con la transparencia, con la integridad, con la participación, con la igualdad. El profesor Villori acertadamente ha insistido. Mi perspectiva complementaria es... Intentar transmitirles que los grupos de presión tienen que ver también con la consecución de un buen gobierno y de una buena administración, o en el peor de los casos, un escenario que nadie quiere, claro, eh, contribuir a una mala administración eh, como mínimo negligente, sino en el peor de los casos, eh, corrupta. Varias de las cuestiones que aquí se han ya mencionado, el tema de los códigos éticos, o de conductas, puertas giratorias, incluso la financiación de partidos políticos, están en parte conectados con este aspecto que yo les quiero introducir. Pero yo voy a adoptar otra postura mucho más concreta del día a día de la toma de decisiones por parte de los decisores públicos, especialmente me voy a concentrar en el poder ejecutivo hoy. Muy probablemente ustedes saben que a nivel internacional y europeo el derecho a una buena administración eh, está firmemente reconocido en diversas eh, constituciones de estados eh, de nuestro alrededor, tanto en Europa como en Iberoamérica. Eh, está también reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una, una expresión no explícita, pero sí implícita en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Yo no les quiero aburrir con esto. y Simplemente voy a descender al caso de la Unión Europea y al caso español. Ustedes seguro que eh, conocen el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y esa referencia a derecho a una buena administración, que incluye en particular todo lo que indica, como están viendo, este artículo 41, pero más cosas también. Porque sobre todo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que desde los años 50 del siglo pasado, a través de más de 1.400 sentencias del Tribunal de Justicia, alguna de ellas sobre lobbies, por cierto, nos ha estado indicando qué significa realmente el derecho a una buena administración de, los, de las personas en la práctica. Y aquí es fundamental la obligación jurídica que se deriva para las instituciones de la Unión Europea y enseguida veremos que también para las administraciones en España, la obligación jurídica de debida diligencia y debido cuidado en la toma de decisiones administrativas, sean actos, contratos, planes o reglamentos, y ello implica la atenta consideración de todos los intereses relevantes implicados en esa toma de decisión. Eh, ponderación, consideración que debe realizarse, claro, está en los procedimientos respectivos. De toma de esas decisiones. Desde luego, lo ha dicho el profesor Villoria, los grupos de interés en una democracia pueden y deben tener un papel positivo de aportación de eh, elementos de hecho y de intereses relevantes a tener en cuenta por, las, eh, por el poder ejecutivo en este caso. Ciertamente, siempre hay un riesgo de que exista, ya lo sabemos, una influencia indebida como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 12 de mayo. Ahí hay un error, no es del año 2010, ¿no? no hay terror milenario ahí, es 2010, eh, nos ha indicado. ¿no? Y sobre todo en su sentencia de 12 de junio de 2014 nos ha dicho que los contactos informales que mantienen eh, miembros eh, de la administración de la Unión Europea deben quedar recogidos por escrito en el expediente de elaboración de la decisión como obligación derivada del derecho a una buena administración. Por tanto, yo creo que la Unión Europea y esta jurisprudencia nos está indicando un camino, camino importante, camino que... Eh, se nos dice también, en este dictamen del Comité Económico y Social Europeo, muy reciente, del año 2022, se nos dice también que la buena administración no es algo baladí. No tiene que ver solo, que también, con la toma de buenas decisiones y la calidad institucional, algo diré luego, sino que el desarrollo de una buena administración, el hacer efectivo el derecho a una buena administración, que implica esa ponderación equitativa de, todo lo, de todos los factores relevantes, no solo de algunos, o de especialmente de algunos, eh, refuerza esa buena administración tanto la confianza en el Estado de Derecho y la democracia, la insisto por el título de nuestra mesa redonda, como la resistencia de los ciudadanos a promesas populistas. Queremos mejorar la democracia, queremos hacer frente a populismos, mejoremos la calidad institucional, hagamos efectivo, entre otras cuestiones, claro, el derecho a una buena administración. En la propia Administración General del Estado, esto se ha reconocido, en el documento 13 propuestas para reformar la Administración del Estado, elaborado por INAP, en donde han participado diversos especialistas, ha reconocido en diversos momentos la extraordinaria importancia de este derecho a una buena administración para obtener una buena gestión pública eh, que permita confianza de los ciudadanos en las instituciones, generen valor público, refuercen la democracia. Todo lo que nos dice la, el ordenamiento de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es simétricamente aplicable específicamente al caso español, como a otros casos, como el italiano, en fin, países de nuestro entorno. La Constitución Española, nos dice nuestro Tribunal Supremo, reconoce implícitamente un derecho a una buena administración. Los estatutos de autonomía de última generación, el catalán, el valenciano, el balear, el de Castilla-León, el, el canario… ...reconocen explícitamente la existencia de un derecho a una buena administración de las personas. La oleada de leyes de buen gobierno y de buena administración, empezando por la estatal, que se refiere al buen gobierno... ...en sus artículos 25 siguientes, y las autonómicas, hacen mención a ese buen gobierno y a esa buena administración. Y luego tenemos una abundantísima jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia. Alguna sentencia del Tribunal Supremo también respecto a participación informal de grupos en alguna toma de decisión, no me voy a detener aquí, pero los hay en elaboración de reglamentos, nos están marcando el camino, nos están indicando que en España existe un derecho a una buena administración, que el ejercicio de la discrecionalidad administrativa, y yo diría que en general, de la discrecionalidad en la toma de decisiones públicas, no puede ser arbitrariedad, cosa que ya sabíamos. Artículo 9.3 de la Constitución, trabajos muy conocidos de juristas como el profesor Tomás Román Fernández. Pero es que debe ser ese ejercicio de la discrecionalidad, de la normativa también, una buena administración. Y eso es un derecho subjetivo de los ciudadanos que pueden exigir judicialmente. Sí, profesor. Uy, sin el, sin el micrófono, sí. Profesor, hemos dejado de escucharle. No sé si los demás participantes están escuchando al profesor Ponce. No, no. no ¿verdad? Tampoco. Se ha ido la imagen incluso. Es profesor. Es que no, no a lo mejor sí. no nos escucha. Ha salido. Ha salido. A lo mejor vuelve a entrar, o sea, a lo mejor ponemos a, a, a, a, refresco. ¿A, a en la pantalla para que sí, haya algo. Sí, sí, que nos está bien. Sí, profesor Ponce nos escucha. Perfectamente. Creo que ha habido un problema técnico, ¿verdad? Sí, sí. sí, pero le escuchamos de nuevo. Muchas gracias. Muy bien. No sé en qué punto se ha interrumpido de mi exposición, pero ver, en fin, eh, sí. muy rápidamente… Estamos en la transparencia 8. Perfecto, pues nada, vuelvo… En Citando ya. a Tomar Fernández. Sí, ha citado la, sí, la discrecionalidad arbitraria sí, bueno, pues no. Nos hemos perdido unos segundos, en realidad. Eh, nada importante, citaba... No, esta importancia de este derecho. En fin, vamos... También en el Tribunal Supremo Español ha insistido... Bien, vamos a enfocar esto un poco en el ámbito de los lobbies. Ya lo he hecho, ¿no? La conclusión es que, eh, y ya voy terminando, la conclusión es que los grupos de presión pueden tener un papel importante en permitir esa buena administración, esa ponderación con la diligencia debida y el debido cuidado de factores relevantes para las mejores tomas de decisiones, por supuesto, pero existe siempre el riesgo claro de que exista una desigualdad en la ponderación, que unos intereses sean preteridos, otros se tengan más en consideración. A eso se refería el profesor Pilloria y yo no voy a insistir más que para decir que eso sería una violación no solo del principio de igualdad sino del derecho de todos los ciudadanos a una buena administración. En Definitiva, los grupos de presión tienen un potencial para mejorar nuestra democracia nuestra gestión pública, que se retroalimentan eh, y, en definitiva, si queremos ir a argumentos mucho más pedestres, como el profesor Fernando Jiménez, entre otros, ha insistido, si mejoramos la calidad institucional, si mejoramos el buen gobierno y la buena administración, aumentará. El Producto Interior Bruto Español se puede medir, se puede hacer y, por tanto, la uh, buena regulación de los grupos de interés es un factor importante de calidad institucional y es un factor importante para el desarrollo sostenible en nuestro país. Yo les decía que, eh, por circunstancias, he podido estudiar eh, quizás la regulación que tiene más eh, experiencia de desarrollo práctico en España, que es la regulación, salvo error o omisión por un arte catalana, desde 2014, a través de diversas peripecias que yo me salto, la regulación catalana, eh, entendiendo la importancia de estos elementos que los, yo les he dicho, entendiendo la importancia también de la llamada huella normativa, esto es el dejar constancia en la toma de decisiones normativas de quién ha participado y qué ha aportado en esos contactos informales fuera de los canales de audiencia o información pública, eh, la ley catalana efectivamente eh, hace una referencia a la necesidad de dejar constancia de esa intervención de los grupos de interés. Por tanto, marco normativo en Cataluña existió desde 2014. Otra cosa es la cultura administrativa y el desarrollo en la práctica, que les voy a explicar brevemente. Y por tanto, en Cataluña yo creo que sobre el papel existe una regulación razonable de los grupos de interés. Existe un registro de grupos de interés obligatorio, existe una obligación de dejar constancia de esa intervención, la huella normativa, y existe la necesidad de que los altos cargos que se reúnan con grupos de interés dejen constancia. en agendas que se hacen públicas de con quién se han reunido, de qué han hablado. Y qué documentos han recibido. Sobre el papel, por tanto, a mí me parece que esta podría ser una regulación interesante que, por otra parte, eh, están también desarrollando otras comunidades autónomas. Lo que ocurre es que no basta con una buena regulación, sino que la buena regulación debe monitorizarse, debe evaluarse y debe detectarse si está funcionando o no. El análisis empírico de Cataluña es simplemente un caso de estudio. Nos demuestra, en primer lugar, la increíble importancia de las reuniones de los grupos de interés, eh, en este caso con una administración autonómica. ¿no? Todas las consejerías durante un año fue evaluado cuántas reuniones tenían con grupos de interés. Ven ustedes ahí los datos, ¿no? Aproximadamente unas 18 reuniones de alto cargo por día durante eh, más o menos un año han tenido los altos cargos de la Generalitat de Cataluña desde 2016 hasta 2017. ¿no? Unas cuantas, bastantes, tienen que ver con la elaboración de proyectos normativos, lo cual no es sorprendente. ¿Eh? Un, aproximadamente una reunión para, informal para discutir con un grupo de presión cuál es el estado de tramitación de a, alguna iniciativa normativa, sea proyecto de ley, sea a, reglamento en elaboración, una cada dos días, no está mal. ¿no? Aparte de otros detalles y del estudio hemos tenido oportunidad de hacer. Yo lo que le quiero transmitir ahora es que la regulación puede ser correcta, me parece que hay que ir por la vía catalana y por la vía de otras regulaciones, registro obligatorio, agendas abiertas y huella normativa, pero hay que estar seguro de que la legislación se implementa también correctamente. Las evaluaciones expost de la ley catalana nos demuestran que, sobre todo en el ámbito local, yo creo que esto es algo compartido en toda España. En el ámbito local existe eh, un importante, diríamos, agujero de regulación de los grupos de interés eh, y, por tanto, permito dejar aquí esta idea de que el ámbito local es muy importante y hay que cuidarlo mucho porque efectivamente los grupos de interés actúan y de qué manera piensen en temas como el urbanismo, la vivienda. Hay estudios al respecto también en España en el ámbito local. En esta línea, mi penúltimo punto es comentarles una cosa que puede parecer sorprendente o extraña, pero yo creo que todas las personas que han trabajado en las administraciones públicas desde dentro, que han trabajado desde fuera con servidores públicos, saben, sabemos que las normas jurídicas no infrecuentemente se negocian. Y se negocian con grupos de interés. Es decir, se tienen contactos informales. Para obtener información, para aclarar puntos, para, en su caso, modificar algunos aspectos. ¿no? ¿Ello es eh, un problema democrático, constitucional o legal? No necesariamente, no necesariamente. Existe negociación de normas en el ámbito de los proyectos de ley, que en España tienen una incidencia importante, y en el ámbito también de los reglamentarios. No debería existir esa negociación. Yo no me atrevo a afirmar eso. Me parece que los contactos, las conversaciones, de nuevo, pueden ser interesantes para obtener una mejora regulatoria, en ¿eh? el movimiento de la BD Regulation. Y dentro de la evaluación de impacto normativo, pues pueden y tienen lugar esas conversaciones. Yo lo único que me atrevo a sugerir es que no tenemos en España, en general, con una excepción que ahora les explicaré, una regulación que formalice un poco en aras de evitar la opacidad y los posibles riesgos de influencias indebidas y de mala administración de algunas pautas, algunas directrices a esas conversaciones en los procedimientos de elaboración de normas. En una publicación que tenemos el gusto de dirigir, el profesor Villoria y yo mismo, publicada por la Fundación Democracia y Gobierno Local, hemos hecho alguna sugerencia al respecto. Y habría que ver si esa regulación, inexistente con la excepción que yo les diré ahora, podría llegar a ser una regulación incluso estatal. Luego diré algo para terminar sobre el papel del Estado en estas cuestiones ¿no? y en otras. Efectivamente, la excepción a nivel eh, español es una regulación reciente en Valencia, por el que se formaliza, a mí me parece que acertadamente, al menos sobre el papel, esa, esos procesos de conversaciones previos a la elaboración de normas. A mí me parece un acierto, habrá que ver en su funcionamiento específico, esto es muy reciente, no me consta que se haya desarrollado cómo funciona. Tenemos la experiencia, por ejemplo, de los Estados Unidos que desde los años 90 están desarrollando eh, este tipo de fin de conversaciones eh, reguladas a través de, de una norma jurídica, eh, el, lo que lo denominan ahí el rec la negociación de reglamentos, y por tanto, eh, bien, puede ser un, un elemento inspirador. Termino, si me permiten, en dos minutos, creo que estoy al límite de mis 20 Simplemente haciendo un poco de todo lo que les he expuesto yo, pues, ¿qué me gustaría, por mi parte, contribuir al, al, al diálogo? ¿no? Eh, yo creo que, como ha dicho el profesor Villoria, una sociedad democrática es una sociedad plural, una sociedad donde existen muchos intereses públicos y privados, a veces coincidentes, a veces contrapuestos. El interés general al que sirve la administración con objetividad, artículo 103 de la Constitución, no puede ser otro que el interés que se destila de esos intereses inmanentes en la sociedad. Los gestores públicos, los servidores públicos, los decisores públicos no descubren intereses generales trascendentes o metafísicos. Deben escuchar y conversar con los diversos actores sociales para descubrir al final y destilar en ejercicio de su legítima discrecionalidad, que no arbitraría ni mala administración, cuál es ese interés general. Yo creo que el, los grupos de presión pueden ayudar a destilar ese interés general, siempre que eh, respeten el ejercicio de todos, uh, el derecho a una buena administración, tal como yo lo he explicado, vinculado también al principio de igualdad, pueden ser un elemento de buen gobierno y de buena administración. Una buena regulación de los grupos de presión nos permite distinguir lo que es la influencia indebida o no ética de lo que es la influencia debida y legítima en una democracia. Por eso es tan importante la existencia de una regulación. España, y me duele decirlo, pero a nivel estatal es una anomalía en el concierto de... Naciones desarrolladas, no tenemos una legislación estatal de, de grupos de presión, no lo hemos conseguido hasta el momento, me consta que hay intentos, algunos de ellos reciente, pero ciertamente somos una anomalía y yo creo que conviene eh, normalizarnos en este aspecto como en otros. ¿no? Yo creo que la existencia de un registro de lobistas es una buena idea, que el registro sea obligatorio me parece que es una buena idea, aunque el registro por sí y solo no da la solución al logro de este buen gobierno y esta buena administración, sino que debe de combinarse con la constancia de las reuniones públicas y la existencia de esa huella normativa. Y termino con una pregunta que también lanzo a mis compañeros de mesa y en general, ¿no? En esa regulación futura, que pudiera incluir, por cierto, también, no solo la huella normativa, sino la, regula la regulación de las conversaciones previas de las, entre comillas, negociaciones para la elaboración de normas, esa regulación, eh, aparte de que el Estado pueda dictar, naturalmente, en el ámbito de sus competencias, diríamos, eh, para su casa, ¿no?, una ley de regulación de los grupos de interés respecto a la Administración General del Estado. Mi pregunta, mi cuestión es si el Estado podría, incluso debería, establecer un estándar mínimo para todo el Estado español respecto a, a algunos eh, elementos, reglas y principios de la intervención de los grupos de presión respecto a todas las administraciones públicas en todos los niveles. Yo creo que aquí el artículo 149.1.18 de la Constitución da un estribo, igual que, dejo encima de la mesa, la posibilidad de pensar que si nuestro Tribunal Supremo ha dicho que existe en nuestra Constitución implícito un derecho a una buena administración, recordemos que el artículo 149.1.1 de la Constitución permite al Estado establecer como suelo, no como techo, como suelo, las condiciones básicas para el ejercicio en igualdad, de todos los, derecho, de los derechos de los ciudadanos en España y en este caso nos referiríamos al derecho a una buena administración. Lo dejo ahí más como interrogante, como si quieren provocación, eh, en fin, muy, muy light, pero si puede ayudar a la conversación, pues esa es mi intención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Ponce Solé por sus interesantes aportaciones a esta mesa. Le agradecemos además muy sinceramente que haya colaborado teniendo otro acto en esta misma, en esta misma mañana. Bueno, Paso ahora a presentar al tercer profesor universitario que cierra esta primera parte de la, de la mesa redonda. Es don Javier Bermúdez Sánchez. Don Javier es profesor titular, está acreditado ya como Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, si bien desde septiembre del año 2022 eh, se encuentra en la situación de servicios especiales como letrado en el Tribunal de Cuentas. Destacar también que el profesor Bermúdez ha ejercido como magistrado suplente en la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional entre los años 2012 y 2014. El profesor Bermúdez ha sido coordinador del grupo de investigación de la citada Universidad Autónoma de Madrid sobre garantías de los ciudadanos en la actuación del gobierno y de la administración, y ha sido miembro del Centro de Investigación en Derecho Registral, así como del Foro de Gobierno Abierto de España. Entre sus numerosas publicaciones, por destacar únicamente algunas de ellas, ha sido coordinador de la obra «La reforma de la regulación de transparencia y buen gobierno en España», obra en la que también, por cierto, participa o colabora el profesor Ponce Solé, y ha sido también coordinador de la obra «Transparencia, lobbies y protección de datos». Deseando también escuchar su intervención, cedo ya la palabra al profesor Bermúdez Sánchez. Cuando quiera, profesor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la, por la presentación y muchas gracias también porque es un, un lujo poder eh, compartir pantalla, en este caso con los profesores que me han precedido, con mis extraordinarios colegas, sabios colegas, eh, con los que he aprendido mucho, desde luego son lectura obligada y fueron y siguen siendo lectura obligada para poder... Eh, opinar y reflexionar sobre la materia y también de todos los técnicos que han intervenido esta mañana de, mm, con unas aportaciones, la verdad es que muy, muy, muy, muy interesantes. Bueno, eh, con relación a la pregunta que se, que se formula en esta segunda sesión de la jornada sobre la contribución de los grupos de interés a la mejora de la calidad democrática y, y dejando de lado la, la pregunta que nos formula, como siempre, de forma muy interesante, el profesor Ponce, eh, pero bueno, espero que, que, que podamos eh, contestar a, a continuación. Eh, pero sin, sin, sin romper la continuidad con esa pregunta, también quería eh, indicar que, bueno, que en realidad eh, lo que voy a hacer a continuación pues, son unas reflexiones procedentes del mundo académico y que y que son unas reflexiones individuales, subjetivas y, y, por tanto, discutibles también. Eh, eh, la pregunta del profesor Ponce y lo, y, y lo que voy a indicar a continuación, en parten en todo caso de una regulación autonómica muy diversa. Autonómica, en primer lugar, por eso es muy interesante la pregunta que formulaba el profesor Ponce, y, por si, y algún técnico esta mañana, eh, me parece que la representante de la APRI acerca de si... Eh, ¿Se podía uniformizar de alguna forma o cómo iba a afrontar la Oficina de Conflictos de Interés o los redactores del, del anteproyecto de ley en la diversidad, en la regulación autonómica? Bueno, pues no, de momento no la, no la ha afrontado, ¿no? Y entonces, pues la, la pregunta de esta, de esta técnica, pues era muy, o de esta representante de APRI, pues era muy, muy, muy eh, procedente, ¿no? pero nos encontramos efectivamente con una pluralidad de perspectivas en las normas eh, autonómicas y, por supuesto, de perspectivas en la regulación internacional. Y, y en ese sentido, mi aportación, eh, que, que es discutible, como digo, desde otros, de la perspectiva de otros colegas también, es responder, en primer lugar, en, desde la perspectiva que ya la ha iniciado y de forma inmejorable, claro, el profesor Ponce, eh, por mi parte afirmando que la, que la contribución de los grupos de interés eh, y la regulación eh, que nos trae a, a, a sentarnos a esta, a esta jornada, desde luego, con el anteproyecto de ley, pues eh, sin duda desde el punto de vista de la transparencia, del derecho a la buena administración, de la garantía de la integridad, de la imparcialidad, eh, de esa regulación de transparencia supone una mejora, sin duda, y en definitiva, de la calidad democrática. Porque, eh, desde luego, eh, sí existe ese derecho, al, a, el derecho a la buena administración y un derecho concretado en nuestro ordenamiento jurídico, por citar la ley estatal solamente, la 19-2013, derecho de acceso a, los, a, la, a la información por parte de los ciudadanos, donde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha manifestado, en atención a la poca densidad normativa al respecto de la ley estatal, pues el derecho a conocer los sujetos con los que se han reunido, privados, públicos, con los que se han reunido las autoridades públicas, con mayor o menor precisión digo, es decir, la eh, publicidad de las agendas sobre las que han sobre la que han abundado las, las normas autonómicas. En ese sentido, por tanto, eh, la regulación de, los, de la participación eh, de los grupos de interés a través de su registro, de la publicidad de las agendas, de la publicidad de la huella normativa, pues es un, una necesidad, un, requ un requisito de, esa, de, esa, de ese derecho a la buena administración, de ese principio de transparencia o regulación sobre transparencia que es ineludible. Y asimismo, también eh, en relación con ese principio de integridad y de buena administración, imparcialidad desde la perspectiva de las autoridades públicas. Es muy importante también, porque aquí cuando hablamos de integridad, eh, nos referimos no solo a un comportamiento eh, objetivado en una norma, sino también la confianza en la apariencia de, que se da en la opinión pública acerca de la actuación que están teniendo los poderes públicos. Y para eso es importante que las autoridades públicas conozcan, no solo eh, ex post, y ahora me explico, sino ex ante, eh, con quién se van a reunir. Y lo digo en relación con... Alguna norma, también el anteproyecto de ley, donde permite que eh, se reúna con grupos que no están registrados, pero a posteriori pues, se subsane, por así decirlo, o se complete esa, ese registro en un plazo de dos días. Otras normas autonómicas prevén otro plazo. bueno A mí me parece que es importante que desde el punto de vista de ese principio de integridad, el, el, la autoridad, y desde la perspectiva ya de la autoridad pública, se conozca ex ante, él pueda conocer esa autoridad, pueda conocer ex ante con quién se va a reunir porque es muy relevante eh, que la autoridad pública pueda decidir si se reúne o no con determinados sujetos. Como digo, por, por, por dar esa garantía al principio de integridad y a la confianza que los ciudadanos tienen en el funcionamiento de las administraciones públicas. Y en segundo lugar, además de, de, de que supone una garantía o mejora de la publicidad, eh, de, eh, en la regulación de los registros de grupos de interés, añadido en su caso, como, como, como, como ha expuesto el profesor Ponce por escrito, eh, no solo con la regulación de grupos de interés, sino también añadido adicionando la publicidad de las agendas y la regulación sobre la huella normativa, todo adicionado porque muchas veces dudamos si una regulación suple a la otra, mmm, él propone y me parece que es es un, una reflexión muy interesante que sea una regulación añadida, de mayor garantía, de mayor control. Y en segundo lugar, decía, también es muy relevante, se ha mencionado aquí a lo largo de toda la mañana y, y el profesor Villoria, la relevancia de los códigos éticos que conocemos todos, está prácticamente en toda la regulación, pero quería hacer algún hincapié cualitativo en esa relación de principios éticos que aparecen eh, en, en toda esta regulación para darle, para ponerle en valor eh, esa, esa regulación porque eh, me parece que eh, en estos códigos éticos deben eh, redactar, eh, es verdad que no pueden agotar el, el comportamiento debido y el comportamiento indebido, tienen eh, que ser principios generales, pero se deben definir esos principios generales, porque si no se convierte una mera relación de... de cualidades que no sabemos si se cumplen, no sabemos qué es la imparcialidad, la integridad, en relación con conductas específicas. Para que eso sea aplicable, efectivamente, yo creo que requiere, en primer lugar, una definición general, desde luego, pero con definiciones, eh, que además haya una, lo hemos visto en los, eh, en los, lo, y lo conocemos en las, en las regulaciones de referencia, una, y se ha citado esta mañana, en el caso de Cataluña, eh, unos comités o comisiones eh, éticas donde se elaboren directrices, donde se realicen informes, directrices de aplicación, donde se realicen informes y se le puedan plantear consultas eh, para que puedan precisar en el caso concreto si se considera o no, con mayor o menor acierto, eh, que se está vulnerando o que no se puede o que no se estaría vulnerando en, en ese caso el, el código ético. Y que van a realizar una labor de difusión y de formación como la que está realizando hoy aquí la Oficina de Conflictos de Interés. Por tanto, a mí me parece que, que sin duda la regulación y la, um, el control de esta actividad, de esta, pues en, en la medida en que supone una mejora de la transparencia, supone de la regulación de transparencia, sin duda colabora a la mejora de la calidad democrática de nuestras instituciones y en segundo lugar me planteo, y esto es lo más eh, eh, subjetivo de mi intervención, lo advierto también para que los oyentes sean conscientes de que esto es discutible por, por, por, por honestidad profesional en todo caso. Eh, se puede plantear, y lo digo por la diversidad de normas que existen al respecto y de perspectivas se puede plantear si, sí, eh, y de opiniones que se han escuchado también aquí esta mañana. Si esa regulación, esa participación, esa intervención, si esa contribución, en el título de la, de la mesa, eh, mejora la participación en el sistema democrático. Estoy aquí diferenciando entre transparencia, regulación de transparencia y regulación de participación. Hay una… Eh, por citar algo a favor y algo en contra para los oyentes que tengan una cierta… Eh, reacción inmediata de crítica a lo que puedan oír a continuación, hay un estudio muy interesante de un politólogo en el que, se, que se ha publicado en este anuario de, de Buen Gobierno y Derecho Local, de, de Buen Gobierno y Calidad de la Regulación, de los profesores Ponce y Villoria, de la Fundación Democracia y Gobierno Local, eh, que es eh, citado y analizado por Iván Medina, me parece que es, no lo conozco, de la Universidad de Valencia, Él, es un politólogo y que re, eh, refiere un informe m, de un equipo europeo de expertos en gobiernos locales, el Pol Líder 2, y ahí eh, el, el autor pues, hace un análisis de ese, de ese estudio y precisamente m, eh, se pronuncia acerca de si eh, hay una relevancia o una mejora de la transparencia, concluye el autor que sí, y tiene dudas respecto a si mejora el sistema de participación. Bueno, yo tengo esas mismas dudas, aunque indico también como segunda referencia, en este caso, crítica con la intervención o la reflexión que realizo a continuación de otros eh, magníficos colegas eh, con, con argumentos igualmente bien fundados. Eh, por, por citar alguno en un reciente estudio también del profesor Ochoa Monzó eh, y coordinado también por Javier Sierra, este otro eh, constitucionalista pues, eh, y politólogo, además, pues, tiene una, una, una visión completamente distinta a la que voy a realizar a continuación y que se vierte y se pone manifiesto en otras normas, autonómicas e internacionales. Y es que, a mi juicio, frente al, al, al criterio de otros eh, reconocidos colegas, eh, yo creo que, la, que, el, que hay que diferenciar lo que es la relación de transparencia de lo que es la regulación de participación desde el punto de vista jurídico, exclusivamente me puedo pronunciar. Yo creo que nuestro ordenamiento jurídico de tradición francesa continental, como se le quiera llamar, de derecho administrativo, tiene una regulación precisa, aquilatada, que se puede modificar en cualquier momento, sin duda, y se puede mejorar, pero eh, donde se eh, hace, eh, donde se recoge, que está hoy en, el, en la Constitución, en 105 de la Constitución, la ley de la jurisdicción contenciosa, la ley de procedimiento administrativo, donde se recoge el, el, la obligación de audiencia a los, eh, a los titulares de intereses legítimos o derechos afectados. A través de distintas figuras más o menos eh, concretas, específicas, audiencias a los afectados, participación en la elaboración de normas, se citaba, me parece, aquí esta mañana por el, por el representante de la Oficina de conflictos eh, de Control de Conflictos de Interés de Valencia o de, de a la, la acción pública en nuestro ordenamiento jurídico, o también a través de la información pública o consultas públicas, en relación con la información pública, consultas públicas que se están sobre todo desarrollando también por influencia eh, norteamericana y francesa en el ámbito local especialmente. Yo creo que eso es una, una cuestión y, y, y, en, y en esa medida, sobre todo con relación a las consultas públicas e información pública, hay que considerar que la contribución que puedan hacer los grupos de interés propio, de la misma forma que el resto de ciudadanos contribuye esa información que se vierte a los, a los, a los poderes públicos para eh, decidir mejor, para ponderar mejor en las decisiones públicas, sin duda, que como información, sin duda, que eh, eh, mejora el, la calidad del sistema democrático porque va a mejorar la decisión de las administraciones públicas. Pero a mí me parece que... Yo aprecio aquí una singular distinción en nuestro ordenamiento jurídico, y digo de los ordenamientos de nuestro entorno continental, del sistema administrativo, respecto a otros ordenamientos, posiblemente, porque cuando ahora incorporamos de forma casi automática ordenamientos dispares con distintos orígenes, las comunidades autónomas a veces no ponderan, pienso yo, o disienten de, la, de mi opinión, que es, que es otra opción, eh, no ponderan la, o no tienen en cuenta la delimitación o la distorsión que esta regulación puede eh, suponer en nuestro sistema de representación y de defensa de los intereses afectados, intereses legítimos y derechos de los afectados, que está diseñado y, y de forma muy eh, aquiletada en nuestro ordenamiento jurídico, por cierto, y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Una pregunta que se formulaba esta mañana, donde los colegios profesionales sin duda eh, forman parte de ese sector que con representación institucional, constitucional, al que hay que añadir no solo los, los, el texto de la Constitución, sino también una aquilatada eh, jurisprudencia constitucional y el Tribunal Supremo al respecto. Y, y, y sin duda, esta reflexión además no es tan, tan, tan subjetiva, porque en el ámbito del, del en el, el legislador francés, como se sabe, Ahí también se planteó esa duda. Esto tiene mucha relevancia a los efectos de la definición del grupo de interés y la actividad de influencia, que es lo que también se, estaba, eh, se observa en las distintas regulaciones se ha, eh, y se ha expresado ahí esta mañana también por los distintos técnicos de las comunidades autónomas. La definición de los eh, grupos de interés... Calla. Eh, tiene que, que, a mi juicio, teniendo en cuenta esta regulación que tenemos eh, de, de participación eh, y de defensa de intereses públicos en nuestro ordenamiento jurídico, debería ser estricta. Debería dejar fuera, como hace muy bien, a mi juicio, el anteproyecto de ley estatal, dejando fuera la representación institucional. Por cierto, de las, a mi juicio, que es lo que se planteó en Francia, de las federaciones de municipios, que esta mañana la, la, la teclada de los, Cataluña… Los, los. Cállate. Profesor, lo siento, es que se está pasando del tiempo y entonces lo siento. Es muy interesante y lo lamento muchísimo, pero es que se nos está pasando el tiempo y tenemos otras intervenciones detrás. Por favor, le doy un segundillo para que termine, ¿vale? De acuerdo, profesor. Valencia menos cuarto pasadas, pero bueno, eh, termino. Eh, termino ahora mismo, eh, eh, como decía, que, que eso significa que la definición de los grupos de interés, pues hay que tener en cuenta esta. Esta, esta participación y reconocimiento de las instituciones con relevancia constitucional porque no se les puede situar al mismo nivel porque se les estaría... Eh, eh, ser, sería una regulación, a mi juicio, contraria a la Constitución, esos derechos que sí tienen reconocidos. Y, y, en segundo lugar, y con esto termino, me parece que si se iguala a todos, también a los grupos de interés en, en, la, en el registro, dándoles, otorgándoles el derecho a ser recibidos, como eso sí consta en el anteproyecto de ley y en alguna norma autonómica, en la de Madrid y en la de Castilla-La Mancha exclusivamente, pues me parece que también eso distorsiona ese sistema de representación institucional y constitucional de algunas instituciones. Muchas gracias y, y buen día y por las, las dudas que pueda haber o las eh, si, hay, si hay ahora alguna réplica o lo que sea, pues, pues participamos. Gracias. ¿Está abierto el micro? Sí. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Bermúdez. Eh, concluidas ya las interesantísimas y enriquecedoras intervenciones de los tres profesores universitarios, siempre el tiempo para escucharles siempre se queda corto, y reiterando nuestro agradecimiento por su participación en este coloquio, resulta fundamental incorporar al mismo a los representantes de los grupos de interés a los que se dirige precisamente la regulación contenida en el proyecto de ley de transparencia e integridad de la actividad de dichos grupos. En primer lugar, paso a presentarles a doña Rosa Rotondo Ruiz, fundadora y presidenta de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, presidenta de APRI, también presidenta de la Plataforma Europea de Asociaciones Nacionales de los Profesionales de los Asuntos Públicos, que desde ambas posiciones centra su trabajo en la defensa del rol, del papel de los grupos de interés de, los, de estos profesionales de los asuntos públicos, en su profesionalización y en las normas que en todo caso deben regir su actuación, sometidos en todo caso a los principios de transparencia y de ontología profesional. Destacar asimismo, antes de cederle la palabra, que la señora Rotondo Ruiz es socia directora de Political Intelligence en España y en Portugal, cuando quiera, Rosa, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a todos los que están eh, escuchando esta interesante sesión. Muchísimas gracias a la Oficina de Conflictos de Interés, obviamente, por organizarla. Y, y muchísimas gracias. Yo estoy abrumada y la verdad es que es bastante vergonzoso ir después de los profesores universitarios, teniendo en cuenta mi, mi, mi carencia de... de, de, de esta cantidad tan notable de, de datos que nos han, eh, que han compartido con, con nosotros. Yo creo que vengo a representar eh, la labor que hacemos desde la trinchera, que se ha hablado, como antes mencionaban, eh, de bajar a las trincheras, de bajar al, al, al barro, eh, en el buen sentido de la palabra, y eso es a lo que nos dedicamos eh, tanto en APRI como la mayoría de los profesionales que formamos parte de la asociación. Eh, unas pinceladas sobre las dos organizaciones que represento aquí. Eh, antes se ha comentado, alguien ha dicho que los lobbies no somos una cosa nueva. La asociación lleva ya 15 años existiendo en España, con un notable crecimiento en cuanto al número de socios, muy notable, todo ello debido a que es una actividad eh, cotidiana, eh, normalizada, necesaria y positiva. Eh, aparte de estos 15 años eh, representando orgullosamente a los lobistas de mi país, desde hace algo menos, desde hace cuatro años, presido también la Asociación Europea, eh, la Asociación Europea de Asociaciones Nacionales, es decir, los que defendemos el lobby y su contribución a nivel nacional, no tanto el lobby en la Unión Europea, del cual se ha hablado mucho. Y en este sentido, pues, somos una asociación europea en el sentido geográfico, no político, con lo cual tenemos eh, miembros como, de países como eh, Suiza o Serbia, que no están, estricta, no están dentro de, de la Unión Europea, pero sí nuestro entorno geográfico. Y, bueno, mi trabajo, como lo he visto en los últimos 21 años en España, y representando sobre todo a los profesionales en estos años, eh, me ha hecho entender muy rápidamente que el enfoque que se ha transmitido en esta sesión es absolutamente el adecuado. Eh, me ha gustado mucho eh, que, se, que se señale, que se titule eh, la sesión como eh, la contribución ¿no? de los supuestos de interés. En este sentido, una, una cosa positiva ni una cosa negativa. Eh, creo que es el sentir mayoritario de los que estamos aquí, que los grupos de interés, los lobistas, eh, contribuimos positivamente a la elaboración de las normas y a la elaboración de las políticas públicas, aportando eh, visión, aportando datos, aportando, representando cada cual sus intereses y de la pluralidad de esos intereses, pues es el legislador el que puede conformar un, lo que es el interés general eh, de, en cualquier tipo de, de normas. Esa es la parte buena. La parte mala es que a nosotros nos gusta hablar siempre mmm, con datos. El poder del dato, eh, como se dice, mata al relato. Si tenemos datos que avalen las cosas que decimos y esto es algo en lo que nosotros insistimos muchísimo pues entonces podemos ser más eficaces en esta defensa o representación de intereses. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que con la salvedad de algunos datos que se han compartido a nivel autonómico, es absolutamente imposible determinar cuál es la contribución, si positiva o negativa, de la actividad de los grupos de interés a nivel nacional en nuestro país, como es lógico por la ausencia de la norma. Por eso nosotros desde hace 15 años y teniendo en cuenta que nuestros profesionales, los profesionales que represento, tenemos vocación de continuidad en el sector y por eso nos interesa tener un entorno eh, seguro, regulado, positivo, eh, por eso defendemos la eh, regulación. Y en este sentido somos muy defensores de lo que se ha comentado antes, que es la Better Regulation. Si, si la administración eh, general, autonómica o local quiere comprobar cuál es el efecto de sus políticas públicas, sobre todo en su mayor parte las económicas, que son las organizadas, luego están, eh, digamos, las, las sociales, eh, lo primero que tiene que hacer es hablar con las empresas que eh, eh, implementan esa política pública. Eh, por ejemplo, yo el otro día me encontré en un encuentro muy interesante, eh, privado, sobre los proyectos, los PERTES, los famosos PERTES del, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y yo creo que de esa sesión habría salido un análisis muy profundo para el Ministerio de Economía y para los otros ministerios implicados sobre cómo se han configurado estos PERTES y cuál es su impacto real en la economía. Pueden encargar una consultora a hacer eso o pueden consultar a los sectores afectados. En cualquier caso, eh, nosotros somos los que, los que tenemos, las, en la medida en que representamos a sectores económicos diferentes, somos los que podemos estamos en condiciones de, de, de valorar, de hacer ese ejercicio de valoración de las, de, las, de las políticas públicas y cómo funcionan y cómo se implementan realmente y cuál es su impacto en el mercado. Ojo, lo que yo siempre digo, nosotros estamos... En, en, en el lado de la participación, no en la parte de la toma de decisiones. Antes he hablado de negociación, me ha parecido muy interesante. Eh, yo siempre digo que en España influyen cuatro o cinco personas, quizás esas puedan negociar. Los demás participamos eh, desde la humildad, desde la honestidad y desde la profesionalidad en todos los procesos a los que nos invitan. Y en este sentido, eh, pues tener datos de la incidencia, de la gestión de interés en las políticas públicas, eh, sería lo que más ayudaría a determinar nuestra contribución. En ausencia de esa norma, pues realmente podemos hablar un poco, podemos elucubrar, podemos eh, tener, una idea, eh, de tener una idea de cuál es nuestra contribución, pero no tenemos ningún dato que, que lo avale. Eh, yo creo que me ha gustado mucho la, la, la, la exposición, como siempre, brillante del profesor Manuel Villoria. Y yo creo que desde APRI hemos avanzado mucho en todos los aspectos, o en casi todos los aspectos que le ha mencionado. Hablamos de profesionalización. Eh, desde los lobistas somos los primeros interesados en fomentar eh, la formación, sí. la profesionalización. Eh, un momento, por favor. La, profesiona la profesionalización, la formación y el comportamiento ético y deontológico de nuestros asociados. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes. Eh, la, nosotros tenemos vocación de permanencia. Entonces, en este caso, eh, lo que nos interesa es tener este entorno seguro. Un momento, por favor, si me permiten. Perdón, estos son los temas de, de, del teletrabajo. Eh, pues como decía, nosotros estamos avanzando en esto. ¿Por qué? Porque tenemos esta vocación de continuidad. Y en esa misma, en esa misma línea de vocación de continuidad es por lo que hemos trabajado enormemente e en, eh, intensamente en, en la aprobación de una norma que regule nuestra actividad y que vemos que una vez más se evapora eh, la legislatura sin que, sin que salga eh, adelante. Eh, no pasa nada, seguiremos trabajando sin descanso en la medida de nuestras posibilidades en que esta norma nacional se aprueba, con unas características que nosotros tenemos muy claras. Eh, como ha comentado antes mi compañera Dolores González Pastor, y no me voy a repetir, se ha comentado también aquí la obligatoriedad, la universalidad, la regulación de la actividad por encima de las personas… Y, muy importante, yo destacaría que del anteproyecto que ha presentado la Oficina bueno, el Gobierno a, a primera lectura y por lo que hemos conocido, los dos grandes elementos que suponen un cambio radical en nuestra cultura de participación es la limitación de las puertas giratorias y la huella normativa. Esos son dos elementos que no constan en todas las regulaciones nacionales de lobistas y que suponen un cambio importantísimo en nuestra forma de trabajar. En cuanto a la regulación de las puertas giratorias, recordemos que esto es en ambos sentidos. No es solo la… Eh, solemos mirar más, por supuesto, a la parte al tránsito de lo público a lo privado, pero el tránsito de lo privado a lo público es igualmente importante. Y en España tenemos casos bastante notables de estos tránsitos que se han hecho sin levantar ninguna ceja, eh, cuestión que, que nos, nos, nos, nos, nos asombra. Y en relación con la huella normativa es un elemento realmente rompedor en todos los sentidos y nos fustigamos mucho pensando que a lo mejor España no está a la altura. Lo cierto es que en la mayor parte de los países de nuestro entorno la regulación es... Eh, inexistente, escasa o lamentable. Es decir, no solo porque haya una regulación, esta es buena. Muchas veces las regulaciones que se hacen en esta materia son cortas, son no insuficientes o directamente contraproducentes y tenemos bastante, bastantes ejemplos. Si se analiza el caso de Polonia, el caso de Austria, incluso el caso del Reino Unido, que es un país que se considera muy avanzado, pues su regulación es francamente pobre por motivos en los que no voy a intentar porque no es objeto de esta, de esta ponencia pero en este sentido quiero valorar y valorar muy positivamente el anteproyecto que se ha presentado eh, por parte de este gobierno y que ojalá retomen eh, gobiernos futuros ya que en esta legislatura eh, me temo que no da tiempo a tramitarlo salvo que me equivoque muchísimo que por supuesto puede ser porque carezco de, de toda la, la información de modo que bueno simplemente y por concluir desde, desde los eh, lobistas profesionales, desde los profesionales de las relaciones institucionales estamos comprometidos con la promoción de una cultura sana de lobby, con la promoción de un reglamento, eh, de una regulación de nuestra actividad que nos asegure, eh, que nos dote de un marco estable y seguro, seguro para ambas partes, lo cual evita eh, muchas de las conductas eh, no deseadas, de la eh, intersección entre lo público y lo privado y también un compromiso fortísimo con la profesionalización. En estos momentos, eh, lo vi en España, por pues, si alguien tenía alguna duda, es una actividad absolutamente reconocida. Eh, podríamos decir que en, está viviendo un momento de expansión como no se había vivido en algún momento, sin duda eh, como consecuencia del interés que despierta por las empresas en profesionalizar su actividad de incidencia pública y también por parte de, de los jóvenes que ven en esto una salida profesional muy interesante. Aquí hay muchos profesores y, por tanto, eh, ellos tienen también pues, la posibilidad de ofrecer esta salida como una más su, al mercado laboral. Es algo en lo que yo insisto eh, cada vez que, se me, se me, que, tengo la, que tengo la ocasión y, por tanto, es un sector económico que está ahí y, y voy a terminar mi, mi intervención eh, de la misma manera que la empecé en el Congreso de los Diputados hace unos 10 eh, eh, años, en la, eh, me invitaron a participar eh, a opinar sobre la ley de transparencia que en ese momento se está opinando y hacía el símil de los lobbies con una película que en ese momento estaba muy en boga, que era el de, eh, la de los otros de Alejandro Amenábar, una película muy buena en la que los fantasmas para existir necesitaban tener eh, las cortinas de la casa corridas. Nosotros somos exactamente lo contrario. Ahora mismo existimos con las ventanas, con las cortinas, con la opacidad, pero lo que queremos es poder, como esos niños de esa película, poder eh, transitar libremente por el espacio público sin que se nos tilde de pues, mala influencia, de aspirantes a opacidad o a cuestiones que nada tienen que ver con nuestro trabajo. Termino aquí. Siento la interrupción de antes. Muchas gracias a la oficina, muchas gracias a todos los ponentes y desde APRI siempre estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario. Una última cosa que se me olvidaba. Eh, He visto datos por primera vez en esta, en esta mesa. He visto datos sobre números de reuniones, eh, ámbitos en los que se tenían las reuniones. Eh, esto es algo que es imprescindible. Es imprescindible que se sepa, tanto para la sociedad civil como a la propia administración pública, tener estos datos es necesario para valorar la incidencia. Entonces, nuevamente, reforzar a la sociedad civil es algo que también puede contribuir y que la sociedad civil se interese por estos temas, es algo que también puede contribuir a unos mejores procesos de participación y de influencia. Y aquí lo dejo, reiterando nuestro agradecimiento y nuestra disposición a colaborar en cualquier debate público sobre esta materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias Rosa por tu intervención en este acto y en general por tu permanente colaboración con la, con la Oficina de Conflictos de Intereses. Bueno, a continuación paso a presentarles a doña Olga Quiroz bronet que es secretaria general de ASEDIE, la Asociación Multisectorial de la Información, en cuya representación viene desempeñando una continua interlocución, no solo con las administraciones territoriales españolas, sino también con organismos, tanto comunitarios como internacionales, entre otras en materia de transparencia y en materia de reutilización de la información. La señora Quirós Bronet es asimismo vocal del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de la Comisión Especializada de Infraestructuras de Datos Espaciales del Consejo Superior Geográfico. Asimismo, participa en el Foro de Gobierno Abierto de España en su calidad de experta. Muchas gracias, Olga. Cuando quieras te paso la palabra. Muchas gracias, María, por la presentación y a la Oficina de Conflictos de Intereses por invitarnos a participar en esta jornada. Estoy encantada de compartir mesa, además, con estos magníficos ponentes y estoy, además, con, con, eh, con María Rosa. Opino lo mismo, que es, es espantoso tener que, que, que hablar después de ellos, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos. Nos ha pedido que hablemos un poco sobre el papel que tiene... Eh, los grupos de interés en las relaciones con el sector público y tras la intervención de María Rosa lo que yo voy a hacer es ir un poco más, para no repetirme porque estoy de acuerdo en práctica y todo lo que ha comentado, pues eh, yo voy a ir un poco más a explicar el día a día del trabajo de, de un lobby, que es lo que somos nosotros. Para eso lo que voy a hacer es compartir una presentación, eh, un poco por guiar un poco la intervención, Está, ¿La estoy compartiendo ya? Sí, sí. Perfecto. Vale. Vamos a ver, un momento. No, pero no se pone en modo presentación. ¿Está en modo presentación? No, no. La estoy compartiendo. Pero la vemos perfectamente, ¿eh? Se ve perfectamente. Ahora. Ahora. Va. ahora. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Pues lo primero que voy a hacer es explicar un poco eh, eh, quiénes somos, por poner en contexto, ¿no? Acedí es una asociación empresarial y las empresas, para elaborar sus productos y servicios, lo que necesitan es materia prima. Nuestra materia prima, en el caso nuestro, es, son los datos, ¿de acuerdo? Los, eh, estamos formados por organismos de empresas que desde distintos sectores tienen por objeto el uso, la reutilización y la distribución de la información. Con esa información, que sobre todo es del sector público, lo que hacen es eh, crear productos y servicios de valor añadido. Y esos productos y servicios lo que aportan es seguridad en las transacciones comerciales, ayudan en la toma de decisiones, da transparencia al entramado empresarial y luchan, por ejemplo, contra el fraude y el, el blanqueo de capitales. Pertenecemos, dentro de la economía del dato, pues, al denominado sector infomediario. Nuestra labor, desde hace ya casi 25 años, es promover y facilitar eh, el acceso a la información del sector público eh, y somos el interlocutor ante la administración para conseguir esa apertura y ese acceso a los datos. Todos nuestros asociados están adheridos a un código de buenas prácticas de SERIE y desde la propia asociación hacemos el seguimiento de estas buenas prácticas, incluido, por ejemplo, el buen cumplimiento de la normativa de protección de datos. Eh, esto lo menciono para que se vea la doble función que también en muchos casos tienen los lobbies, ¿no? porque ASEDIE efectivamente eh, es el representante del sector y la, casa, la cara visible pues solo puede ser, ser tanto el, el secretario general como el presidente, ¿no? pero eh, a la vez también los propios asociados son las caras visibles de las buenas prácticas de la asociación ¿no? y una mala práctica en un momento determinado pues puede echar por tierra todo el trabajo realizado a lo largo de muchos años. Años, y además puede afectar no solamente a esa empresa, sino a todos, ¿no? Yo creo que lo más fácil y transparente para comprender la labor del lobby es explicar cómo trabajamos. Y como eh, mencionaba el profesor Manuel Villoira, al menos para nosotros la herramienta fundamental es la colaboración. Una colaboración entendida a todos los niveles. Colaboración eh, privada, colaboración público-privada y, y colaboración público. Y me explico. En primer lugar, para poder hacer nuestro trabajo, lo que nosotros necesitamos eh, y poder trasladar los intereses de nuestras empresas a la Administración, tenemos que conocer cuáles son las barreras y las necesidades a las que se enfrentan estas empresas. Ahí estamos entrando en la colaboración privada. En ASEDIE nos organizamos a través de diferentes comisiones de trabajo, que es nuestro músculo, y las principales, por destacar, es, es la Comisión Jurídica, que estudia y analiza todas las normativas que afectan al sector, desde las que se están elaborando en, en Europa, esas directivas que luego van a ir al ordenamiento español, como los reglamentos de obligado cumplimiento, también todas las que afectan a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas. Es bastante importante eh, en, la, en la labor de la asociación esta comisión. Luego tenemos la Comisión de Fuentes de Información, que en nuestro caso, por las razones del sector, pues lo que está haciendo sobre todo es buscar y analizar las bases de interés eh, para nuestros asociados, o sea, eh, detectar cuáles son la materia prima que van a necesitar del sector público para poder elaborar, el, elaborar sus productos y sus servicios. Aquí hay que comprender que nuestros asociados son competidores directos, entre ellos, ¿vale? Pero han comprendido que deben de trabajar juntos utilizando distintos recursos para salvar las mismas barreras a las que se enfrentan y para lograr objetivos comunes. ¿Qué nos permiten estas comisiones de trabajo? Bueno, pues estas comisiones de trabajo nos que nos permiten es reunir a las empresas del sector, identificar las barreras a las que se encuentran a la hora de acceder a la información y colaborar de forma activa con los organismos, públicos que generan estos datos. A través de estas comisiones de trabajo, lo que conseguimos es que es toda esa información necesaria que a SEDIE le hace falta para trasladar a la administración. Estoy entrando ahora en la siguiente fase, en la fase de la colaboración público-privada. Aquí quiero dejar claro también que para ejercer esa colaboración, la SEDIE está inscrita en los distintos registros de lobbies. Y sí que me gustaría hacer un paréntesis, porque dado el alcance que tiene nuestro sector a la hora de acceder a la información, pues la verdad es que es complicado tenerse que inscribir en tantos registros hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente de la Administración General del Estado, sino que estamos hablando de 17 comunidades autónomas, de 56 provincias y más de 8.000 ayuntamientos. Por lo tanto, aprovecho para ver la posibilidad de que hubiese una conexión en esos registros o que hubiese un registro central para inscribirse los lobbies, que creemos desde hace día que es imprescindible que estén inscritos todos los lobbies. Llegaros a este punto, ASEDIE ya tiene los recursos y la información necesaria para poder desarrollar parte de su labor. A partir de aquí voy a referirme a las acciones concretas y específicas que realizamos desde ASEDIE, más allá de las propias que realizamos como lobby, que son conocidas por todos. O sea, voy a intentar concretar. Me avisa, María me avisa si voy, si voy mal de tiempo, por favor. Vale, vamos a... Eh, Se han referido los compañeros anteriores que han estado hablando a todas las acciones que hacen los lobbies, como la participación en consultas públicas, desarrollos normativos, eh, participación en grupos de trabajo colaborativos con la Administración a todos los niveles. Bueno, pues nuestro caso concreto... Perdón. Cuando estamos sentados con la Administración y trasladamos nuestros intereses, nuestros intereses reales de nuestro sector, nos damos cuenta que tenemos que dar un paxo más, que no consiste, la labor del lobby no so, consiste solamente en solicitar, en pedir, sino que hay que saber comprender los motivos de las acciones de la otra parte, ponerse en su piel. Entonces, aquí hay un factor imprescindible que es la escucha activa, la escucha activa por ambas partes. De esta manera... Poco a poco hemos ido adaptando algunas de nuestras iniciativas a las necesidades que tenía el sector público, que nos han trasladado, dando quizá ahora aquí respuesta a lo que mencionaba también el profesor Manuel Villoria al por qué hacemos las cosas. ¿no? Bueno, pues existe un porqué de cada una de las cosas que hacemos en la serie. Realmente eh, ahora ya disponemos de los recursos eh, y podemos... Eh, a empezar a, a actuar de una manera como si dijésemos una acción-reacción. Por ejemplo, eh, nuestro sector era un gran desconocido, aunque estamos presentes en muchísimas de las empresas en el, en, en el día a día de muchos de los ciudadanos, pero el sector en sí era un gran desconocido. Y ante la necesidad de la Administración de conocer e identificar al sector, pues en 2009 creamos la Conferencia Internacional, donde anualmente damos citas a todos los actores del ecosistema de los datos y que se ha convertido en, pues en un foro de conocimiento y de debate de todos los agentes. Pero teníamos que ir un poco más allá. De acuerdo, la Administración ya sabía quiénes éramos, pero necesitaban más, necesitaban el valor económico que representaba nuestro sector. Además, traducido en cifras y en indicadores tangibles, como la facturación o el empleo y, por supuesto, saber de la evolución en el tiempo. Pues qué mejor que nosotros que trabajamos con los datos para realizar un informe que desde 2013 elaboramos y le denominamos pues, el, el informe sobre la economía del dato en el ámbito infomediario. Es un informe en el que ofrecemos datos exactos, al céntimo, no son datos estimados. Compramos cada una de las notas simples para poder dar un dato totalmente real y fiable. Es el único estudio en Europa que se hace en este sentido. De hecho, el portal Europeo de Datos se sirve de nuestro informe para extrapolar los datos del de empleo en el sector de, en el sector de, de los datos, de, en la economía del dato. ¿no? Ayer presentamos la versión de este año que se publica hoy, por cierto, por si quieren verla. Bueno, la administración tiene muchísima información. ¿vale? Esa es otra, otra de las acciones-reacciones que hicimos. Tiene muchísima información en su poder. Y ante la necesidad de conocer exactamente cuál es la información que está más demandada por el ciudadano por las empresas, pues eh, desde ese día lo que hicimos fue seleccionar un conjunto de 60 bases de datos de interés y las priorizamos. Aquí voy a ir, venir a volver, voy a volver aquí dentro de un momento. Continúo con más acciones que hacemos ante esa escucha activa. ¿Cómo utiliza el sector la información del sector público? Dicho de una, otra manera, ¿qué hacemos con los datos cuando los adquirimos? Es otra de las preocupaciones que tenía la Administración. Ante la necesidad de conocer qué hacemos con los datos, Pues lo que hemos hecho ha sido establecer en nuestra página web y en el informe que hacemos todos los años un espacio en el que publicamos casos de uso concretos de productos y servicios elaborados con mm, eh, datos del sector público. ¿Qué más nos ha sugerido la Administración? Bueno, pues algo que no tanto sugerido por ellos, pero que nosotros veíamos que era necesario, que es la necesidad de difundir también, por qué no, las buenas prácticas de la Administración. La Administración también actúa bien y hay que ponerlo de ejemplo ante otras Administraciones que además les puede servir para poder avanzar en la misma línea. Por lo tanto, anualmente, lo que hacemos es incluir también en nuestro informe un apartado en que mostramos las buenas prácticas de la administración. Y además, desde 2014 hemos sacado una categoría de un premio SDIE para poder entregar y reconocer las buenas prácticas realizadas a un organismo público que haya impulsado más al sector en el último año en vigor. ¿no? ¿Con esto qué conseguimos? Pues con esto lo que conseguimos es dar más visibilidad a la función pública y reconocer las buenas prácticas. ¿no? Y aquí llegamos a una tercera pata de colaboración, que es la, la colaboración... Eh, aquí está es ejemplificada la colaboración público-pública, que nos ha servido en nuestras prácticas, realmente, a que las bases de datos se puedan abrir con más facilidad en, en las comunidades autónomas, por ejemplo. Que es, el, es lo que voy a poner ahora mismo. Voy a, voy a contar un ejemplo que en un primer momento no pensábamos que fuese a tener el éxito que, que ha tenido y la repercusión que ha tenido y que nació ante la necesidad de coordinación, armonización y de comunicación. Voy a explicar la iniciativa que pusimos en marcha en 2019, apoyada por las 17 comunidades autónomas y que ha sido incorporada como un compromiso dentro del Observatorio de Buenas Prácticas del cuarto Plan de Gobierno Abierto. Como todos sabemos… Debido a la organización territorial y competencial de España, la información se encuentra en manos, en distintas manos, de Administración General de Estado, comunidades autónomas, entidades locales. Y es necesario remarcar la importancia que tiene esa armonización y esa coordinación en la apertura y en el acceso a la información. Como he mencionado antes, si recordamos, nosotros seleccionamos 60 conjuntos de datos y los priorizamos y las estudiamos y además también las analizamos nos aseguramos además de que no hubiese ninguna normativa que impidiese el acceso a esta información y además en el caso de las comunidades autónomas verificábamos que al menos en una comunidad autónoma se pudiese acceder a ella ¿Vale? qué es lo que hicimos lo que hicimos fue solicitar la apertura de estos conjuntos de datos y lo que sucedió es que lógicamente según los criterios de cada comunidad autónoma pues habría una u otras eh, base de datos. También hay que tener en cuenta que no todos tienen los mismos recursos. Y entonces, lo que no conseguíamos tener una visión general, no, no teníamos una visión general de todas eh, las bases de datos abiertas. Se necesitaba ten, que estuviese abierta no solamente en una o dos comunidades autónomas, sino que estuviese abierta en todas las comunidades autónomas. El valor de una base de datos, pues, aumenta exponencialmente cuanto más comunidades autónomas abran la misma base de datos, ¿no? Por esta razón, en 2019, creamos este top 3. Este top 3 que, del extenso listado de conjuntos de datos, seleccionó solamente tres registros, para que se focalizan entre tres registros cooperativas, fundaciones y asociaciones. Al impulsar esa apertura armonizada de las bases de datos, y que a través de esa colaboración y del trabajo conjunto con las 17 comunidades autónomas se pudieran eh, poner los esfuerzos por parte del sector privado en crear productos y servicios focalizados en estas bases de datos y crear además así también mucho más valor económico para toda la sociedad. Es un reflejo de una colaboración y un esfuerzo a todos los niveles y es el impacto real de una efectiva colaboración público-privada. Avanzado el 2019, únicamente dos comunidades autónomas, como ven aquí, tenían abierto el top 3, a serie completo. Bueno, me encanta poner esta. Esta es la, la... Lo hemos publicado, fue ayer cuando lo hicimos público. Pues este año, actualmente, son 16 comunidades autónomas las que tienen los tres conjuntos de datos accesibles y solamente hay una que le queda una por abrir y esperamos que en breve la te tengamos avance sobre ella. Ante esta nueva acogida... No nos quedamos ahí y dijimos, bueno, pues vamos allá, vamos a coger otros tres conjuntos de datos para que las que ya estaban en funcionamiento pues eh, continuasen. Esta vez pues, nos centramos, aparte de, de información sobre transparencia eh, empresarial, más focalizada en sostenibilidad, certificados energéticos, sociedades agrarias de transformación y polígonos industriales. El recorrido de este segundo top 3 ha sido increíble. Cada uno ya sabíamos lo que teníamos que hacer y la evolución ha sido ejemplar. En 2021 fue cuando lo pusimos en, en marcha y ayer cerramos así. Es realmente, bueno, pues 17 comunidades autónomas, pues se puede acceder ya desde el julio pasado a los certificados de eficiencia energética, los registros SAT, que son Sociedades de red de Transformación, en 12 y 15 en los polígonos industriales. Realmente, esta iniciativa del Top 3 ha demostrado que se puede armonizar fuentes de datos públicos y ponerlas al servicio de la sociedad. Y lo que sí me gusta poner en este punto claro, cuando nosotros eh, luchamos o trabajamos para que una base de datos se abra, se abre para todo el mundo, para todo ciudadano, para toda empresa, no solamente para los asociados de serie. lo aclaro por si acaso. Y esta, que es parecida a la anterior, simplemente ejemplifica pues, la situación que hay ahora mismo en los seis conjuntos de datos. Ahora mismo, 12 comunidades autónomas tienen accesibles los seis conjuntos de datos. La verdad es que estamos muy satisfechos del desarrollo de, de la iniciativa. Ahora voy a aprovechar para introducir a un tercer agente que creemos que es importantísimo en nuestro ecosistema, en el ecosistema de los datos, y es el sector académico. Como he mencionado anteriormente, si no hay una colaboración plena, nuestra labor se queda coja. Por este motivo, el año pasado, Olga, digamos... Olga, sí. perdóname que te interrumpa, ahora sí que por favor tienes que ir concluyendo cuando puedas en un par de minutos. Vale, eh, gracias. Venga, de acuerdo. Eh, lo que quiero poner aquí en relieve es simplemente la importancia del sector académico. Aquí lo que pueden ver es eh, la encuesta que hemos hecho eh, dentro del marco de colaboración del convenio que hemos firmado con la Universidad Complutense de Madrid. y Voy rápidamente, porque esto es, creo que es muy importante. De esa encuesta hemos podido sacar las barreras principales a la hora tanto de la publicación por el sector público como al acceso a la información por las tres patas del ecosistema de los datos, académico, sector privado y sector público, y... Esto creo que es importantísimo. El 95% de los encuestados afirman que es necesario crear un compendio de normativa, algo que han mencionado algunos de los expertos académicos anteriores. Eh, es, creo que además es un error y es, y es una incidencia que está en todos los sectores. Hay muchísimas normativas persistentes en el tiempo y hay mucha hace que se haga muchísima confusión. Eh, simplemente… Sí, de acuerdo. Simplemente aquí lo que quiero mencionar y lo que quiero solicitar desde aquí es el apoyo político. Es muy importante ese apoyo político, ese que crea realmente que el sector es un sector que, que empuja la economía. Continuar con una colaboración de escucha activa. Crear un compendio de normativas y esto importantísimo, un observatorio, un observatorio de la seguimiento, del seguimiento de las prácticas, las buenas y no las no, no tan buenas, y desde el sector público y desde el sector privado, por ambas partes. Y, por supuesto, fortalecer, como han dicho antes, la información y la formación en todos los sectores. Bueno, desde aquí simplemente lo que tendemos es nuestra mano. Creo, Espero que haya sido, aunque sea muy rápido, haya sido bueno, pues, transparente la forma de actuar que tenemos desde ese día y que estoy convencida que es la forma de actuar de la mayoría de los lobbies que hay en España. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. De acuerdo. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, he, vale, pues muchas gracias, muchísimas gracias por tu por tu participación en este acto. Y, y paso a María, que es la moderadora. Sí, y vamos, para concluir esta mesa redonda, vamos a escuchar ahora la intervención de don Guillermo Martínez Suárez, director general de Acento, que, como saben, es consultora de referencia especializada en asuntos públicos. Eh, el señor Martínez Suárez es experto en materia de, de gestión presupuestaria, coordinación de equipos, tanto técnicos como políticos, difusión y comunicación corporativa y también dirección, por supuesto, de Relaciones Institucionales. Tiene, asimismo, una amplísima experiencia en el sector público, en el que ha asumido diversas responsabilidades políticas en diferentes administraciones públicas. Entre ellas, ha sido consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, y ha sido también alcalde de Siero. Muchas gracias, señor Martínez Suárez. Cuando quiera puede comenzar su intervención. Muchísimas gracias y muy buenas y muy buenas tardes. Eh, escuchaba con mucho interés tanto a Manuel como a Yuli, a Javier, a María y, y a Olga por las aportaciones. Voy a intentar, como es eh, la así La última la última intervención, bueno, que, que la intervención sea más breve de lo esperado por aquello que decía Jacques Atalí, de, de tener una mejor acogida. ¿no? Agradecer en primer lugar a la Oficina de Conflicto de Intereses, agradecer porque estamos hoy aquí, porque hay, hay, un, hay un interés, hay una voluntad, hay un impulso eh, para que se desarrolle todo esto de lo que estamos hablando, que va a contribuir sin duda eh, a una mejora a una mayor calidad, a una mayor visibilidad y a una mayor transparencia del sector… Y lo que sí quería, de alguna forma, era estructurar esta breve intervención en, eh, en cuatro partes. La primera, hacer una serie de consideraciones previas que nos permita situarnos. La segunda, ¿en qué entendemos por grupos de interés eh, o lobby? Porque podemos tener ideas incluso matizadamente distintas. La tercera, en la contribución de los lobbies a, a la mejora de la calidad democrática, que es el título y, el, y es el objeto eh, de, de, de, esta, de esta conferencia, de esta actividad, y la cuarta y última, algo de lo que se ha hablado aquí ya también con, con bastante amplitud, aspectos que contribuirían a, a un mejor desempeño de la labor de, de lobby, eh, así como eh, nuestra aportación al interés general. En las consideraciones previas, y, y a veces me vais a permitir, porque como defecto, Hablo, hablo muy deprisa y a veces tiendo a comerme las, eh, las palabras, eh, aunque sean con, con titulares, es decir, el, el mundo de hoy es más complejo, eh, tiene más voces, el mundo de hoy es más consciente de sus decisiones, nos enfrentamos a cuestiones más difíciles, tenemos estructuras políticas más complejas, vivimos también un proceso de decisión de soberanía entre diferentes administraciones, la regulación importa más y los procedimientos de elaboración de normas son cada vez más compartidos. Bueno, lo de que el mundo de hoy es más complejo, antes se comentaban cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con el dato, con la, con la información. Había un doctor francés, que ahora mismo no, no recuerdo, que decía si un ciudadano, un periódico, un periódico de hoy, cualquier periódico que cogiéramos, un, cualquier eh, diario de hoy, tiene más información de lo que una persona media podría acumular durante toda su vida eh, en el siglo XVII, por ejemplo. ¿no? Un poco para ponernos en, en perspectiva de, de, de cómo se ha vuelto todo más, más complejo. Y en segundo lugar, el mundo de hoy tiene más, tiene más voces, ¿no? porque el volumen de información, como decíamos, es mayor, porque el ritmo también eh, se ha acelerado, porque hay una mayor democratización en el acceso a la, a la información, porque hay una mayor capacidad eh, de difusión y porque eh, hay un desarrollo de, de más calidad en una democracia que está definida por la relación con, con los demás. ¿no? La, la democracia no consiste tanto en detentar el poder, eh, sino en compartir, como, como decía Jacques eh, Segalat. También el mundo de hoy es más consciente de las decisiones porque es un mundo que está más intercon, interconectado, porque las decisiones hoy conocemos que tienen consecuencias en múltiples planos, pues las podemos medir, podemos preverlas, podemos hacer eh, escenarios ya pues, pues, pues muy aterrizados, muy, muy concretos, eh, el, el método de prueba-error ya no es admisible eh, a estas alturas, de, tanto de la gestión eh, pública tanto, eh, y como también de la labor de, de los lobbies y de toda nuestra democracia en conjunto. Y porque, como decía, eh, antes de tomar una decisión podemos actuar y podemos tener mucha información con bastante, con bastante precisión. También en el mundo de hoy se enfrenta a decisiones más, eh, más difíciles, porque hay problemas globales, porque hay dilemas eh, que son difíciles en sí, porque nos sometemos a decisiones y a problemas de muy largo alcance con periodos electorales que no coinciden a veces con, con, esas, con esas decisiones, ¿no? Y porque siempre existe el peligro de la, de la simplificación. Nosotros en el lobby eh, no estamos acostumbrados a hacer simplificación, al contrario, pero sí estamos acostumbrados a intentar explicar problemas complejos e intentar buscar soluciones a problemas muy complejos. ¿no? Es decir, eh, no es simplificar, no es esa simplificación que a veces observamos en alguna deriva, en alguna deriva eh, política, sino es argumentar, argumentar mejor, efectivamente, como aquí hablabais también, eh, con datos, como argumentación, como transparencia, con todo lo que habéis eh, comentado. Es verdad que el mundo de hoy tiene estructuras políticas más, eh, más complejas, que hay eh, organizaciones eh, políticas en, en distintos, eh, en distintos eh, niveles, internacional, nacional, autonómico, eh, local, eh, que hay un papel muy importante de la descentralización, que en España esto no se nos puede olvidar porque nuestra labor de lobby eh, no nos enfrentamos a una sola élite política, sino que nos enfrentamos ya de mano a 17 élites políticas eh, distintas o 17 espacios políticos distintos, una por comunidad autónoma, es decir, que, que efectivamente la, la complejidad es la palabra que mejor definiría todo este escenario. También hablábamos del proceso de decisión de soberanía de los estados, eh, de, de, de, de, los estados de la Unión Europea, que es un proceso muy interesante y que nos influye mucho en nuestro día, en nuestro día a día. Y también porque a pesar de todo lo que se dice y se escribe la regulación importa más es decir el, el estado el, el regulador no ha perdido no ha perdido importancia y estas y estas tres últimas décadas demuestran eh, demuestra precisamente lo lo contrario no incluso políticas eh, neoliberales o políticas que preconizaban otros principios necesitan una intervención o necesitamos una intervención muy decidida del regulador del del estado no o incluso las políticas que hay desde la Unión Europea que nos afectan nuestra labor de lobby día a día como regulador son una especie, a veces, de sucedáneo ante la falta de un impulso presupuestario mayor. Se ha optado por, por, por, por potenciar la regulación ante la falta de un compromiso probablemente presupuestario, presupuestario mayor. Y porque los procedimientos de elaboración de normas son cada vez más, eh, más compartidos. ¿no? El regulador ha asumido que tiene, unas, eh, que tiene unas limitaciones, tiene unas limitaciones y unos ritmos distintos para actuar frente a, a los acontecimientos y porque también hay un problema de complejidad técnica importante, un problema de complejidad técnica que demanda nuevas realidades y que demanda un conocimiento muy especializado, que a veces solo tienen entidades empresariales o a veces solo podemos aportar, incluso a la misma altura que la Administración, los propios, eh, los propios lobbies. La política se ha profesionalizado más y también hay un desarrollo muy importante de todo lo que, son, todo lo que es la consultoría y la labor de lobbies. Antes de entrar en, en, en, la, en lo que es la aportación en, en el núcleo central de digamos de lo que estamos hoy, hoy debatiendo, es decir, eh, bueno, yo creo que aquí sin nombrarlos ha dicho, no, Pero hay, hay una, siempre hay, hay dos concepciones eh, que tienen que ver con el lobby, con nuestra labor de lobby, una que es con, eh, nos ve con mayor desconfianza y otra que nos ve digamos como con mayor aportación, con mayor confianza, no, bueno, tiene, tiene que ver como muy bien sabéis con esa concepción francesa de, de los grupos de interés como que te traían de de ese interés general, o la concepción anglosajona que nos habla de una concurrencia de, de grupos de, de interés que, que, al contrario, permitiría limitar excesos y que un grupo monopolizara decisiones y se, pusiera, y se impusiera a otros. ¿no? La definición de lobby también es, eh, es importante, la que utiliza transparencia internacional, cualquier comunicación directa o indirecta con agentes públicos, decisores públicos o representantes políticos con la finalidad de, de influenciar la toma de decisiones políticas desarrollada por un nombre de un grupo eh, organizado, y bueno, de esto evidentemente las personas que nos dedicamos eh, pues a esta actividad profesional podríamos estar hablando durante, durante mucho tiempo. Pero voy ya directamente a, a ese apartado 3, que, que nos parecía muy interesante, de ¿a qué contribuyen los lobbies? ¿A qué podemos contribuir? ¿A qué creemos que contribuimos en esa calidad democrática? ¿no? En primer lugar, porque creemos que reforzamos la, la transparencia de las actividades, eh, las actividades eh, económicas, eh, La participación en procesos eh, legislativos, aunque sean accesibles a, a, a través de portales de, de transparencia que posibilitan un mayor eh, conocimiento ciudadano, a veces son instrumentos que tenemos la impresión de que son más demandados que utilizados. ¿no? Precisamente este es un argumento que no se puede utilizar para parar en esa apertura eh, de datos, pero que debemos tener eh, en cuenta. Que el ejercicio de transparencia aumenta a los poderes públicos a, a esos principios básicos de, de, de participación, reconocidos en el texto eh, constitucional, pero fundamentalmente porque los lobbies ponemos en valor intereses, en todo caso, eh, legítimos. No es concebible hoy en día una democracia representativa sin un mecanismo que, que permita que las demandas de participación política de la sociedad civil se haga, eh, se haga realidad. Eh, se ha incentivado, además, y ha crecido la participación en los instrumentos de participación directa y también ha crecido, como yo, la labor de los, la labor de los lobbies. Permiten salir también los lobbies, eso que los franceses dicen, de «siquier de, politique», del, eh, del, del ámbito más estrictamente político, de, del, de solo el, el, el medio político, eh, introducen oxígeno también en, en la propia discusión, en el propio debate, introducen eh, argumentos. Eh, ayudan a tomar las decisiones con mayor conocimiento de, de causa. Desde los lobbies proporcionamos eh, de forma profesional y transparente información veraz, información completa, información imprescindible para la acción legislativa, aportamos perfiles expertos en, en la materia y esta aportación lo que supone es pues, la plena adquisición del conocimiento también para una toma en consideración más objetiva, no para tomar en nuestro lugar el papel que va a tener siempre el decisor, sino para aportar mayores elementos de juicio. Facilitamos, por tanto, información y análisis eh, eh, experto. Una de nuestras eh, principales eh, funciones es el, es el envío de, de, de información, la creación de argumentarios, el análisis, el análisis y las oportunidades de una situación política determinada, la lectura de esa situación eh, política para ver también las oportunidades. Y otro punto que también nos parece muy importante destacar es que Creemos que evitamos errores, ¿no? entendemos como antes decíamos, que intentamos convertir esos problemas complejos, intentamos transformarlos en algo que se pueda entender, en algo que se pueda argumentar, en algo que todo el mundo pueda acceder a ese nivel de información y que quien decida lo haga con todos los elementos de juicio. Cualquier decisión tiene miles de impactos previstos o imprevistos. A veces hay muy buenas intenciones por parte del, del regulador, pero también a veces existe el riesgo de que se pueda provocar un desastre regulatorio si no se conocen en profundidad las consecuencias de una regulación sobre una materia eh, específica. Por lo tanto, el lobby acompañamos, somos el acompañante natural también del poder eh, normativo. Creemos que enriquecemos la calidad de las políticas, eh, de las políticas eh, públicas, que somos necesarios en cualquier escenario de gobierno eh, representativo y que informamos nuestra labor, que informamos eh, día a día de cuestiones que tienen que ver con cualquier decisión eh, política, de sus efectos secundarios, si me permite mm, de, hablar en, en esta terminología, de los impactos más y menos evidentes y también de las alternativas posibles a una decisión que, por los motivos que fuera, pues, podemos considerar que para quien, a los intereses de quien defendemos son más o menos lesivos o pudiera haber otra que no tuviera una huella, una huella eh, negativa. Somos una especie, si me permiten también afirmar, una especie de sistema de, de, de alerta temprana, ¿no? para el legislador o para el regulador, que permita anticiparse eh, a esos eh, impactos que se deben tener en cuenta. Y obligan también, o obligamos a la administración, obligamos al regulador, a tener una mayor, decir, a una mayor planificación y a una mayor justificación también para eh, llevar a cabo políticas, eh, políticas públicas. No es una cuestión solo de un ámbito político reducido, es decir, ensanchamos ese círculo, ensanchamos ese, eh, ese espacio. Situamos el problema, esa frase que decía que se atribuye a Kennedy, ¿no? decir, los lobistas que hacían entender un problema en, en, en diez minutos de sus colaboradores, eh, tardaban tres días. No eh, Bueno, eh, no es simplificar, pero sí, efectivamente, es intentar situar el, el problema, porque eh, sabemos que el decisor toma decisiones todos los días. No solo estamos hablando eh, de ámbito regulatorio, estamos hablando de decisiones que tiene que tomar eh, el ámbito político en cualquier, en cualquier nivel, en cualquier eh, administración, y siempre se va a enfrentar a tener que situar ese problema. Y también en definitiva porque el lobby no deja de ser también una labor, una acción de, eh, de comunicación. Por tanto, todos los días nosotros como lobistas trabajamos diariamente con la información. Fortalecemos el diálogo, el diálogo entendido como un proceso. Eh, una es... Esto es algo así como cuando se habla de participación ciudadana o se habla de participación de la sociedad civil. Eso no hace más fácil, eh, seguramente, la gobernanza para el responsable político o para el decisor, pero hace que los resultados sean mejores, incrementa la, la calidad democrática, que es precisamente hoy de lo, estamos, de lo que estamos hablando. Y también introducimos nuevos temas al, al debate y, y intentamos aportar eh, posibles soluciones o alternativas a los problemas eh, planteados, para que esa agenda política no sea solo un... A cuestión que se monopolice desde un solo ámbito, eh, un solo ámbito político o desde, un, o desde determinadas eh, entidades. El último de los eh, aspectos que, que me gustaría citar es eh, en relación a cómo se mejora el papel de los lobbies y esta mañana y esta parte de la tarde, eh, bueno, pues hemos escuchado intervenciones muy interesantes ¿no? en relación con, una, con la necesidad de una regulación adecuada, con la propia... Profesionalización y normalización del sector y con la adecuada gestión también que cada uno debemos hacer de nuestra labor de, de lobby. La regulación adecuada, porque la incidencia en el espacio público, partiendo de que es necesaria, porque afecta a todas las facetas de nuestra vida social, porque esas aportaciones legitiman el trabajo de cualquier organización eh, social, bueno, creo que hay una conciencia general en que esa regulación. Eh, en, se ha puesto en evidencia que es más necesaria que nunca y se ha puesto en evidencia también que eh, haya un mínimo estándar, hay un mínimo estándar en relación a esa regulación. La perspectiva comparada también, y no quiero extenderme, porque seguro que además eh, se ha hablado en, también en, la, en, la propia, en las propias intervenciones anteriores a nuestra, a nuestra mesa, lo que tuvo que ver con eh, la comisión del registro de transparencia, lo que tuvo que ver también con los avances en el Parlamento Europeo, las propuestas de la OCDE con las recomendaciones para crear un estándar internacional en el que los Estados pudieran acudir para regular la actividad de, de los lobbies, o las legislaciones que tenemos ahora como marco de, de referencia, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Israel, en Europa, Francia, Lituania, Eslovenia, Holanda o, o, o, o Polonia, son marcos de referencia que nos pueden servir y que nos van a servir seguramente para hacer aportaciones a esa regulación. Eh, estas regulaciones hablan siempre de, de, de, de, de un código de conducta, hablan de registros públicos de grupos de interés o lobbies, hablan también de la, de la encomienda de supervisar el sometimiento el, al código ético, previsión de procedimientos de, de persecución de inflaciones, así como de sanciones, que es un apartado que también, cuando hablamos de leyes de transparencia de un gobierno, eh, no se nos olvide que es importante que siempre haya también un apartado que tenga que ver con las sanciones y que penalice aquellas actividades que… Eh, que, que, que no tengan que ver con, con ese código establecido y en España, tampoco quisiera alargarme demasiado, hay algunos, eh, hay algunos precedentes que, que, que, hay que, tomar en, que podemos tomar en consideración. Eh, la propia Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, eh, la propia Ley de, de, de, de Gobierno eh, y algunas también regulaciones específicas de la CNMC. O eh, también quería antes eh, señalar el propio avance que supuso la Ley 19 2013 de Transparencia Acceso a la Información y Buen Gobierno, que efectivamente... Aunque un poco tarde, un poco tarde desde nuestro punto de vista, eh, sí supuso eh, un avance en, en, en su momento, aunque, haya sido, aunque se haya realizado desde una óptica, supongo que muy diferente a la que hoy se habría abordado, porque era un contexto económico, social, en todo caso, eh, diferente. Pues bien, hoy estamos situados en el año 2023. En noviembre del año 2022, el Consejo de Ministros aprueba eh, bueno, en primera vuelta el anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Y el 5 de diciembre ha finalizado ya el plazo de audiencia, de audiencia pública. Como aquí se ha hablado también en relación a, a quién podría contener, con qué debería eh, profundizar eh, esta norma, creo que eh, está en marcha, es el, es el momento para que efectivamente eh, el legislador, los legisladores… Eh, enriquezcan, enriquezcan esa norma y que españa cuente por fin efectivamente con una regulación en este en este ámbito. O Se hablaba también de la propia profesionalización y normalización del, eh, del sector y efectivamente va en, va en sintonía y va en consonancia con la con, con, con nuestra propia conciencia de, de la sociedad civil, también de, de participación en, en todo lo que es el, el, sistema, el sistema democrático, va también dentro de nuestra propia responsabilidad como lobbies, cada, cada entidad, cada empresa, cada sociedad, eh, tenemos una responsabilidad concreta sobre lo que hacemos y lo que dejamos eh, de hacer, y también, eh, por último, con la adecuada gestión del, del lobby, ¿no? con nuestros códigos de conducta, con los decálogos de infracciones que deben existir y, y sanciones, con las inscripciones de los grupos eh, en los diferentes eh, registros y en definitiva, en definitiva, eh, muchas de estas cuestiones sobre las que, sobre las que hablamos efectivamente antes se decía, se apuntaba muy bien, es muy difícil eh, contar con con datos y cuando uno habla sin datos, pues entra siempre en un terreno eh, peligroso, pero es verdad que estamos hablando desde nuestra experiencia, que es una experiencia muy reciente, es una experiencia muy reciente en nuestro país, eh, la palabra lobby, que, que, que, que no ha, seguramente que no ha tenido la mejor de las, de las acogidas por esa, eh, en esa concepción francesa, digamos, de, de, de lo que se entiende por grupos de, de interés, pero es verdad que se ha ido desarrollando, o nos, nos hemos ido desarrollando muy rápido, no nos hemos ido desarrollando en muy en muy poco tiempo. Bueno, hay que ser muy conscientes también de esa eh, de esa situación, de todo lo que se ha avanzado, pero también de nuestra propia responsabilidad, porque nosotros mismos eh, con regulación o sin ella estamos definiendo efectivamente eh, cuál es nuestro ámbito de actuación y estamos marcando también la propia frontera de nuestra actuación. Agradecer la oportunidad que nos eh, ha dado la Oficina de Conflicto de, de Intereses y una vez más pues a disposición para colaborar en todo aquello que considere oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Martínez Suárez. Eh, ya con esto concluye la segunda mesa redonda de esta jornada. Darles nuevamente las gracias a todos los ponentes, a los tres profesores universitarios y a los tres representantes de los grupos de, de interés. Muchas gracias por sus enriquecedoras aportaciones y ya paso la palabra para el cierre de la sesión a la directora de la Oficina de Conflicto. Pues simplemente repetir que ha sido una jornada muy interesante, muy esclarecedora. Asumimos eh, el papel que tenemos ahora porque sí se va a aprobar la ley, sí porque hay procedimientos de urgencia previstos en el Congreso de los Diputados. En julio los diputados, los diputados trabajan, entonces sí creemos que se sí sabemos que se va, se va a aprobar, de hecho estamos ya trabajando en el, en el reglamento. Y pues nada más que muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestra colaboración y vuestra ayuda. Gracias. Muy, muchas gracias a todos, mi mamá, gracias.